A nivel visual, bien, la parte de reglas y sanciones a lo mejor lo hubiese puesto más resumida para que podáis poner el texto un poquito más grande o hubiese animado a que pusiese un segundo póster porque os faltan más gráficos de movimiento. Ten en cuenta que aunque tiene las fases explicadas complejas, seguro que a lo mejor te hubiese venido bien a explicar un tercer o un cuarto póster. Eh, Objetivos, vamos viendo, mejorar las habilidades motrices básicas, la coordinación, trabajar precisión y resistencia. Concretar más todavía, ¿vale? Ser más concretos. ¿Qué tipo de resistencia? Anotar puntos en la canasta correspondiente lanzando la pelota, tablero, tal, tal, tal. Esa bien. Y ahora, el, el objetivo meta. Condición de victoria. Ser el equipo que más puntos consiga. ¿Cómo? ¿Qué te da la condición de victoria? Porque tenemos los puntos, pero ¿qué sería en realidad? Recibir el balón al dar al tablero. Vale. Ser más concreto. ¿Vale? Bien, ahí los tiempos. Dentro de objetivo 35, tan poca variación dentro de actividad motor y dentro de objetivo. Es que me no van a parar, ¿no? ¿Sí? Vamos a intentarlo a ver, vamos. vamos a ver qué tal. Bien las calificaciones y clasificaciones, hecho en falta la edad, hecho en falta la edad, pero por lo demás en general bien. Bien especificado el material, equipo y demás. ¿Vale? Sí. Pues empezáis vosotros a explicar. Más bueno, después. pues somos Hanna, Ñani y yo María. ¿Y, aquí con y vamos a jugar a balón al tablero. El balón al tablero, o ball to the board, consiste en, ¿Quieres explicar? ¿Quieres explicar? Consiste en un juego que consiste básicamente en cuatro equipos, Uno. A cada, cada equipo tiene asignado una canasta, y para anotar puntos hay que, como en el balón prácticamente, lanzar el balón. Sobre el, sobre el tablero y que lo recepcione otro del mismo equipo. O la misma persona también. O la misma persona. Pero tienes que recepcionarlo sin que caiga al suelo. Y cada, cada equipo solo puede anotar en una canasta. Uno de diamante que tiene en canasta, por ejemplo, no puede anotar el punto en aquella. O sea, también hay cuatro comodines que su función es que se pueden mover cuando poseen el balón, ya que cuando la gente que no es ni comodín ni quemado, Nada más, se pueden mover cuando, tienen, cuando no tienen el balón, en las manos, o sea que es un juego que cuando posee el balón, es estático, solo puedes dar pase o lanzar al tablero. También hay cuatro quemadores que pueden quemar no solo el que tenga el balón, sino que pueden quemar cualquiera, o sea que si estás viendo que alguien está pendiente de recibir el balón para anotar puntos, no solo el que lance, lo puede quemar. Y si lo quema, por ejemplo, más hacia la derecha, tiene que ir a tocar la mano izquierda y ya vuelve a entrar el juego. Esa es la premisa que si Los comodines no pueden marcar. Los comodines no pueden marcar, claro, solamente, no pueden marcar. <risa> solamente se pueden mover con el balón. Y, ¿Y que los son? quemadores tampoco, solo los jugadores normales. Vale. ¿Y quemar? Los quemas pueden quemar a los comodines. No, los quemas solo pueden quemar los jugadores normales y los no pueden ser tomados. Y a haber tres fases, una sencilla para que cojamos dinámica, otra que vamos a meter la premisa de las corchonetas, que si recibimos el balón y la a tablero desde una corchoneta va a valer doble el punto, y la tercera fase va a ser con valla, que si recibimos el balón saltando una valla y lanzamos a tablero al revés. La <coughs> puede valer a todos. Pues a balón, ¿Cómo entendí? Está perfecto. ¿Ya hay que ir? No, no, no. ha todo. ¿Qué es chulo? que al balón. El que me ha dicho el físico que le podrías un poco y que va a tocar un poco tú como veas, si ves que te hace falta dosificar todo lo que sea ayuda a los profesionales a, no a ir la grada, a mí me gusta que esté en la grada lo que podáis ayudarle aunque sea de recoger balones I